Hola, sean todos bienvenidos a este último video de Introducción a Scratch en donde le vamos a presentar el desafío final o el juego final y la idea consiste en crear un juego de ping pong multiplayer Este juego de ping pong multiplayer al menos constará de mínimo dos escenarios que puedan irse intercambiando en una determinada diferencia de tiempo también deberá constar de dos barras laterales, como también en pantalla, de color rojo, de cualquier otro color de elección, que sea que marque el fin del área de donde la pelota está rebotando. También debe tener una pelota con diferentes disfraces, al menos tres, para que con el momento de estar jugando ella pueda intercambiarse constantemente. Dos paletas en forma independiente. Aquí puse dos paletas de color verde en pantalla. La idea es que ustedes la hagan una de cada color, o pueden pintarla, o puedan crearla una de cada color. Y la pelota debe girar, obviamente, todos los sentidos y poder jugar en forma independiente cada paleta. O sea que una puede ir en una dirección independientemente para que pueda ser multiplayer y la otra Muy bien, acá vamos a poner a funcionar. Juego que va a comenzar la pelota del centro, va a rebotar cuando la pelota toca el área rojo, termina el juego. Vamos a comenzarlo nuevamente. Vamos a ver que nuestro juego funciona en forma independiente. Bueno, exactamente, esto es lo que ustedes tienen que crear: juego de POM donde pueden jugar más de una persona a la vez, y que cuando toque el borde rojo, puede salir ese cartel de fin de juego, y la plata puede pagar. Muy bien, esto ha sido todo, no se olviden de consultar, de preguntar, los foros están abiertos, para todo tipo de consultas, éxitos a todos.